Hay una nueva experiencia en el bioparque para que conozcas más sobre la naturaleza y te conviertas en un guardián para protegerla. Posta Delta. Posta Mar Argentino. Posta Selva. Posta de Especies Amenazadas. No te la pierdas cuando estés jugando y convertiste en un guardián de la naturaleza.